Estoy buscando personas apasionadas por el marketing digital, que aspiran al emprendimiento y quieren lograrlo a su manera, con resultados reales y sostenibles, pero acorde a sus posibilidades. Es decir, con el tiempo que tienen, con los recursos que tienen y, ¿por qué no? Con la aspiración de que su negocio sea grande. Ya le he enseñado a muchas personas cómo lograrlo y si quieres ser una de ellas, tengo una invitación muy especial para hacerte. Esta invitación es para el desafío 1 en 7, porque si queremos escalar las ventas de nuestro negocio a través de Internet o crear un negocio digital desde el más absoluto cero, necesitamos un mapa, un paso a paso. Y claro, planificación y ejecución, pero antes un mapa, ese paso a paso que es distinto para todos, un mapa personalizado. Dale clic al botón y regístrate ahora. Este desafío es 100% online y sin costo, así que dale clic, regístrate, trae a las personas que creas que deberían participar y acompañarte. Pero lo más importante, toma esta oportunidad ahora. Dale clic al botón y regístrate.